Gilata Aver Arun asigna Nayracata Gilata Freddy Mamani Machaca jefe de unidad de coordinación para la diplomacia de pueblos indígenas ukanua Gilata Gilbertas Caraki Jupan parauskip Araquiniani Jupan Rincaritas Siskitas Nayak Hichuaruta esta ceri Gilata bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los televidentes de la televisión. Hay un que que pagar hay que hay que que Ayaya Hilata, Kachuaruta, no. Arstasirinaka, Aymara Aruta, Arstasirinaka, Saksa, Tokarwal, Portanipara, Ayaya, Hilata, Hilata. Tenemos tanta tarea que dar a señalar, dar a conocer a nuestra gente que nos está viendo justamente en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Una. Actividades, tareas que prácticamente en Bolivia se resalta mucho. Usted ha debido eh, notar y como todos, bueno, que vamos detrás de las noticias, de la información, eventos que se van realizando donde llegan eh, embajadores, autoridades de otros países y prácticamente admiran a Bolivia cuando se habla del rescate de nuestros idiomas. Es un año particular eh, en el marco de Naciones Unidas. Eh, se ha desarrollado muchas actividades a iniciativa de nuestro país con apoyo de pa algunos países como Ecuador, México, Guatemala, Nicaragua, que obviamente eh, lideran el tema de los pueblos indígenas. Bolivia desde el año 2009, 2010 en particular, está liderando todos los años una resolución de derechos de los pueblos indígenas en el marco de las Naciones Unidas. En ese ámbito hemos desarrollado... Eh, muchas iniciativas como la celebración del quinto aniversario de la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas, la realización de la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas que se ha desarrollado en 2014 y a partir de esta conferencia que se ha desarrollado en 2014, uno de los elementos centrales de esta conferencia fue precisamente el tema de los idiomas indígenas. En su párrafo, eh, en esta conferencia se, se, se adoptó el documento final denominado eh, documento final de la resolución de la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, conocida como Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas. En su párrafo 14 y 15 de este documento, todos los estados miembros, incluido Bolivia, nos comprometemos a promover los derechos de los de los niños indígenas, entre otros temas a emplear su propio idioma, en este caso los idiomas indígenas, a desarrollar en consulta con los pueblos indígenas políticas, programas y recursos cuando, eh, que estén dirigidos a mejorar el bienestar de los jóvenes indígenas, en particular en los ámbitos de salud, educación, el empleo y la transmisión de los conocimientos, los idiomas y las prácticas tradicionales. Este fue el, el, el, el acápite diría yo, el inicio para pensar en la Declaratoria del Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Este párrafo lo, lo incorporamos en el documento final y precisamente en 2016 iniciamos este trámite en el marco de la Tercera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas para que se aprobara el Año Internacional de las Lenguas Indígenas para que se celebre este año 2019. ¿Qué organismos o países estaban in involucrados dentro de esto para declarar el Año Internacional de la Lengua, tomando referencia a Bolivia, uno de los países que prácticamente no ha ido perdiendo sus culturas? Precisamente eh, esta resolución aprobada el 19 de diciembre de 2016 en, la, en pleno de la Asamblea General ha liderado Bolivia juntamente con Ecuador con apoyo de México, Nicaragua y, y Canadá en ese entonces eh, fue muy importante el apoyo de estos países porque, ¿Por qué de estos países? Porque precisamente eh, Ecuador y Bolivia son pueblos que tienen pueblos indígenas y también en ese ámbito tienen eh, diplomáticos indígenas que han liderado este, este, este, esta celebración del año internacional de las lenguas indígenas pero por otro lado también eh, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas eh, nos hemos organizado un grupo de pa eh, grupo de amigos de los pueblos indígenas Bueno, entre ellos Bolivia, está México Canadá, Australia, Nueva Zelanda eh, del otro continente está, está España, Noruega eh, son alrededor de unos 20 países eh, quienes eh, conforman este grupo de amigos de los pueblos indígenas para apoyar iniciativas eh, que tienen que ver con la propuesta de los pueblos indígenas y en ese contexto el 19 de, de, de diciembre de 2016 después de un tres meses de negociaciones en la Asamblea General en la resolución de derechos de los pueblos indígenas que lidera Bolivia se ha, um, se ha aprobado este, la declaratoria del año internacional de las lenguas indígenas con la finalidad de llamar la atención sobre la grave pérdida de idiomas indígenas y la necesidad de conservar revitalizar, fomentar estos idiomas tanto a nivel nacional e internacional. Ese fue, digamos, el objetivo que se ha desarrollado en el marco de Naciones Unidas con el apoyo, obviamente, y la resolución ha sido aprobada por consenso. Ha habido algunas dificultades, obviamente, en los países, sobre todo... Eh, asiáticos africanos que tienen un montón de problemas en sus, en sus, en sus, en sus países por el reconocimiento por un reconocimiento tienen oh, infinidad de problemas entonces pero se ha logrado aprobar por consenso la declaratoria del año internacional de lenguas indígenas interesante el trabajo el proceso que no ha debido ser nada fácil eh, en estos eh, eventos eh, con la organización también de otros países han ido eh, entablando eh, cierta, bueno, ciertas actividades para luego. Lamentablemente, de acuerdo a estudios que ha hecho la propia, propia Naciones Unidas y la UNESCO, cada dos semanas, cada 15 días está desapareciendo un, un idioma indígena y con ello obviamente desaparecen los conocimientos, los saberes y conocimientos, su cultura, claro. su forma de pensar, su forma de organización, sus códigos de, de, de, de interpretación de las, de las cosas y obviamente aparece una rica cultura que hay que detrás de este de cada pueblo indígena y eso es una, una, una cuestión muy muy preocupante y por eso es que eh, tomando esta, esta referencia nosotros nos hemos empeñado a declarar el año internacional de lenguas indígenas para celebrar no solamente en Bolivia, sino a nivel internacional. Y esa es una, una cuestión si es que no a, actuamos de, de, eh, con políticas públicas con, con recursos económicos con, con capacitación técnica financiera, lamentablemente va a desaparecer y, y eh, en, el, en, en los eventos que hemos realizado, el propio Ministerio de Educación y el Instituto Plurinacional de Estudios de Lengua y Culturas eh, nos han mostrado que están en nuestro país inclusive tres, tres idiomas a punto de de, de, de, de desaparecer. Entonces, realmente es una cuestión muy preocupante, pero también, claro. digamos, hemos encontrado, eh, después de la aprobación de, la, de nuestra Constitución Política del Estado, en el que se reconoce 36 pueblos indígenas, originarios, campesinos del Estado Plurinacional. Hay todavía tres, tres, tres pueblos que no se han reconocido, tres idiomas que no se han reconocido, pero a nivel administrativo hemos avanzado en ese sentido. Entonces, creo que nomás es, ha sido muy importante la declaratoria del año internacional. Y revisando, y revisando algunas legislaciones y algunas la, la institucionalidad de lenguas indígenas en América Latina, solo tenemos cuatro países. ¿no? Que, que tienen la Real Academia, digamos, podemos decir de lenguas indígenas, México, Guatemala, eh, eh, Bolivia y un poco, digamos, ahí dando... Paraguay y, y, y recientemente, digamos, están trabajando en, ese, en esa dirección. Perú con la con, con, con legislación sobre idiomas indígenas. Igual Ecuador está en ese proceso. Entonces, somos los países de América Latina muy contaditos que hemos avanzado en, la, en, la, en el reconocimiento de las lenguas indígenas, pero también en la institucionalidad que tienen estos países para avanzar en sus academias, ¿no? como es Guatemala, eh, México, Bolivia y Nicaragua. Interesante. Creo que hay que valorar estos tipos de trabajo que se ha realizando y, y en esto, dentro de esto La revalorización, por supuesto De nuestros idiomas, nuestras culturas Nuestros arauis Creo que es muy importante Antes eh, yo lo digo que cuando uno entraba a la movilidad incluso le daba vergüenza hablar, cosa que hoy en día estamos viendo todo lo contrario. Gilata, agradecerle por su visita, tenemos más que hablar, estamos hablando de nuestras culturas, así que es algo interminable, es algo que todavía tenemos que hablar mucho, conocer mucho, de una y de otra, eh, de otros avances que se ha ido realizando. Agradecerle por su visita y vamos a volverle a invitar. Muchas gracias, solo mencionar tres cosas que estamos empezando, eh, en este momento es el tema de las formas de participación de los pueblos indígenas en los organismos del Sistema de Naciones Unidas que es un proceso que estamos luchando eh, desde hace 10 años, casi prácticamente pero estamos en la etapa final, ojalá el próximo año se pueda lograr una resolución de reconocernos como ONGs a los pueblos indígenas después estamos claro. trabajando en la creación del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas que estamos en pleno desarrollo wow, juntamente con, con, con, con la CEGIP, con la OI y con, la, con, la, con el FILA, que es una entidad bastante y finalmente digamos recogiendo las propuestas y entendiendo la dinámica que no solamente un año vamos a terminar la celebración del año internacional de lenguas indígenas, estamos planteando, recogiendo las propuestas a nivel global, el diseño internacional wow. de las lenguas indígenas, esos tres elementos, nos sí, toca trabajar desafíos grandes no, para el estado Muchas gracias. Por muy su interesante y agradecerle por darnos a conocer esta entrevista y dentro de esto pues actividades importantes y realmente avances muy grandes. Agradecerle Gilata y Hayaya Marca, Chirinaca Away tan hilata, Freddy, Mamani, Machaca, Hupacun, Hamasa, Taikaruna, Kachanje Saha, Chayakta Siwita, Tokanaka, Kanaita, Virakist. Ay, si te hago tan yan y chipanakaru, Saraki.